Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un c 5 estrellas que ha arrojado 493 puntos Localicé a Animal, se asustó, lo volvió a localizar y finalmente fue abatido, atraído con el reclamo Y sin más preámbulo, comenzamos escuchamos el bramido de un de un bisonte a ver si lo localizo luego nos escucha otra vez cogemos el modo cámara a ver si lo localizamos nuestro animal si sí, está allá abajo está allá abajo vamos a acercarnos a ver si lo lo puedo localizar y si tiene buena puntuación hacer el lance mira ahí lo tenemos es un animal joven de una estrella Así que vamos a andar. Vaya que he salido corriendo sin querer. Vamos a acercarnos aquí si hubiera más. De Aquí suele haber siempre un par de hembras y un par de machos. Ya tenemos un joven y una hembra. No tenemos más que eso. Vamos a mirar al frente. ¡Madre mía! ¡Qué cornamente atina que lance! ¡Válgame el señor! ¡Qué precisidad! Pues nada, nos vamos a acercar, nos vamos a agachar. Mira, un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas allá a lo lejos. Vamos a intentar acercarnos un poquito, puesto que está así de frente y el disparo no tengo mucho ángulo. Pero bueno, nos vamos a acercar poquito a poquito y cuando lo tengamos a tiro vamos a intentar hacer el lance. La verdad es que esta zona hoy me está dando satisfacciones. Acabo de abatir un poquito más para abajo. A un caribú también cinco estrellas. Vaya, se han asustado, se ha asustado el los bisontes y se han asustado todos. se han asustado los bisontes y me han asustado a los alces. En fin, vamos a ver dónde dónde se paran. Puesto que no van a correr mucho, vamos a ver dónde se paran. Mira, si ya se están parando por allí, pues nada, lo localizamos e iremos a por ellos. ...porque un animal 5 estrellas no, no vamos a dejarlo... ...vale, se han parado allí a 500 metros... No, ...no me lo voy a jugar... ...podría haber hecho un tiro largo pero no me lo voy a jugar... ...prefiero acercarme, que se calmen un poquito... ...e intentar atraerlos con los, con los reclamos... ...pues nada, vamos a andar... ...un poquito... ...no haciendo mucho ruido... Como estamos bastante largos, no, no me importa si, si vamos de pie y hacemos un poquito ruido y cuando llegamos a una zona buena que la podamos atraer, pues vamos a intentar hacerlo con, con el reclamo. Como os decía, un poquito más atrás os lo, lo, lo, lo mostraré, también he abatido un, un caribú cinco estrellas, mi segundo caribú, puesto que antes de ayer fue el primero. A ver si ya luego podemos hacer un vídeo con, con los caribús. Y tengo localizado también otros cuatro estrellas un poquito más para adelante. Pero bueno, eso será para un próximo vídeo. Vamos a centrarnos en este. En este lance los tenemos allí. No lo vemos todavía. Pero vamos a ver si cogemos el reclamo y nos pueden contestar. Ponemos buena genética utilizamos el reclamo aunque estamos un poquito largo a partir de 200 250 metros sí, pero más creo que no pero bueno seguimos intentando localizarlo, vamos a coger el modo cámara, el dron como dice nuestro amigo Uncas a, a mí que también se me ha pegado ya utilizar el dron porque realmente es como si tuviéramos un dron con el modo cámara, todavía están lejos Vamos a acercarnos un poquito más. Así despacito, poco a poco. Yo tengo ganas ya de que saquen el nuevo mapa, aunque ya he visto que será para después del verano. Pero este mapa de Costa de la Aurora, desde luego me está gustando muchísimo. Es el mapa que más me gusta. ¿eh? Más que nada, puesto que tiene... Los parkings en todos los, los, los campamentos y las cabañas y podemos utilizar mucho el coche. Bueno, hemos hecho otra llamada, no nos contestan. Vamos agachados ahora, puesto que ya estarán a unos 300-250 metros, o quizás un poquito menos. A ver si me puedo acercar un poquito más para adelante y localizar a, a los animales. Vamos a coger otra vez el modo cámara. Ya los vemos allí. Sí, están a unos 250 metros. Voy a seguir la, la ribera del río para ver si cuando lo llame con el, con el reclamo me puede entrar de frente. Porque ahora mismo está detrás de una pequeña lomita y no tenemos un tiro tenso para poder hacer el lance. ¿Escuchamos las burbujas? Sí a 200 y pico metros cogemos otra vez el modo cámara nos acercamos lo vemos allí pues nada, vamos a seguir avanzando a ver si nos podemos acercar y con el reclamo lo llamamos y pudiera venir un poquito más para adelante yo creo que todavía estamos un poco lejos vamos a coger el el reclamo a ver si desde aquí no nos contestara avanzamos un poquito más, cogemos el reclamo vamos a llamarlo a ver si contestara cogemos el modo cámara y vemos a ver si viene yo en modo cámara tengo desactivado la opción de pausar el juego así que vemos los animales lo vemos que está tranquilamente pastando ahí pues vamos a tener que que intentar hacer otro otra llamada pero bueno, seguiremos avanzando, quizás 50 metros más para adelante podamos, entre esos árboles podamos intentar llamarlo y que nos venga. desde luego que es un animal preciso, tiene una cuerna de las más grandes que he visto ya no sé la gentita de la puntuación que nos arrojará, pero bueno miramos los prismáticos no lo vemos todavía Pues nada, tenemos que seguir avanzando poco a poco Sin prisas y agachaditos El aire nos favorece No nos va a detectar Mira, escuchamos otra vez ya la llamada 180 200 metros Vemos la cuerda por ahí Vamos a coger otra vez el reclamo Vamos a esperar a que, a que termine la línea Y cuando termine la línea le damos a, a llamar esperamos un poquito más que te finalice mira que va lento ya finalizado hacemos nuestra llamada y no nos resta más que, más que esperar mira ahí viene un, un maduro dos estrellas y detrás vemos la cuerna así que vamos a desplazarnos ocultándonos con el sabeto que tenemos enfrente Mira, ya vemos la cuerna, ya, ya, viene, ahí. ya viene ahí ya tenemos ahí el 5 estrellas y el 2 estrellas se nos están acercando los dos el maduro y el 5 estrellas que está detrás pues nada, con paciencia se nos acerca el 2 estrellas vamos a hacer otra llamada puesto que podemos hacerlo ahora que está en el medio de la, de la barra de sonido Hacemos otra llamada y a ver si se nos acerca el animal. Sí, vienen vienen los dos. Ya vemos a cinco estrellas que viene detrás. Viene andando. Nos vamos a preparar. Cogemos nuestro rifle. Y ahora, tener paciencia. Esperar que nos muestre el pecho. Y si nos muestra el pecho, vamos a intentar hacer un disparo al corazón. Vemos el dos estrellas que tienen las cuernas desparejadas, la cuerna que se vea, la cuerna derecha, que nosotros lo vemos a la izquierda, está desparejada, pero bueno, ya viene ahí. Nuestro alce levanta, respiramos, apuntamos y disparamos. Le hemos dado en el corazón, veámoslo a cámara lenta, levanta la cabeza para llamar, para ramar un poquito, y le hemos dado en todo el corazón y ha caído bueno. Pues nada, ahora solamente nos resta ir a recogerlo. Saludando la manada de alce que estaba con él, marcamos la posición, nos levantamos, recargamos nuestro rifle y vamos a, a por él. La verdad que tiene una cuerna muy muy muy bonita. Vamos a acercarnos corriendo, el ruido ya no nos importa, ya que los animales se han asustado con el disparo y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro 11. vemos la genética el animal yo creo ya viejo porque tenía el pelo muy blanco pero la cuerna es impresionante madre mía el sangrado tiene en el corazón y vamos a posicionarnos para hacer una foto que se ha quedado la cuerna muy bonita vamos a ver nos ponemos así hacemos el modo foto giramos a ver un poquito la cámara, a ver si cogemos esa buena postura, yo creo que sí, y vamos a hacer la captura. Ya tenemos la captura, pues vamos a ver nuestro animal. Como veis, un disparo en el corazón, la verdad es que cuando levantaba la cabeza nos ha facilitado el disparo, tenemos 98,64 de genética y 493 puntos. Madre mía, hacía tiempo que no conseguía un animal de más de 490 puntos. La verdad que es un animal precioso. Pues nada, os voy a poner ahora el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Y como os decía, antes aquí abatí un un caribú cinco estrellas. Voy a montar el vídeo y eso es todo por hoy.